Entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible existen la pobreza, la desigualdad, el clima, la relación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Entre ellos existe la educación de calidad. La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es la clave para salir de la pobreza. La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela. Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela viven en el África Subsahariana. Si nos centramos en los territorios con las máximas desigualdades en temas de educación, nos encontramos con el África Subsahariana, donde los niños en edad de asistir a la escuela en primaria, que no están escolarizados, asciende al 22%, y la Asia Meridional, donde este porcentaje ha bajado considerablemente de un 20 a un 6%, pero sigue sin ser suficiente. La pandemia hizo que la mayor parte de países cerraran las escuelas dejando a los alumnos en sus casas, lo que se tradujo a que las clases empezaran a ser telemáticas. 1.600 millones de estudiantes tuvieron que quedarse en casa y eso supuso una alteración del aprendizaje y que cambiaran drásticamente sus vidas, especialmente de la gente que menos recursos tienen. Esto nos lleva al uso de las Tics o tecnologías de la información y la comunicación. Estas hacen referencia al uso de herramientas como ordenadores, tablets, etcétera, pero también software como acceso a la nube, entre otras, lo que implica tener dominio de las competencias digitales y no todos los niños lo tienen. Por lo tanto se debería dotar a los centros y a los alumnos de la docencia equipos recomendados para la correcta digitalización y sobre todo, siempre pensando en las personas con menos recursos y los que más lo necesitan.